¿Qué tal seguidores del día? Bueno, estamos en Los Campos, esto pertenece al Cantón Mocache, provincia de Los Ríos. La producción de sandía empezó, pero también hay preocupación por los productores de la sandía, dado que este tema de la paralización de en el Ecuador, vía cerrada, el precio del producto se ha caído. Estamos por acá con uno de sus productores, justo aquí estamos con la producción. Ustedes pueden ver acá la producción de sandía. Ustedes pueden ver acá cómo está la, la sandía en este momento. Vamos a mostrar un poco. Esto es parte de la producción de sandía. Y bueno, vamos a hablar acá con nuestro amigo productor. Hoy tiene cosecha, ha cosechado y esto es parte de, de la producción que ya tiene, ¿no? Y espera venderlo próximamente. El mercado está acá. Cuéntenos su nombre. De Neri, Kijije, de... Neri, Neri. Seneri. De Neri. Seneri Kijije. Sí, Neri. Bueno, ¿esto, esto pertenece a qué comunidad es esto. Aquí Los Pantanos. En... Recinto Los Pantanos sí. del Cantón Mocache. Sí. Va, vamos a hablar un poco, eh, bueno, en pues... el tema de la sandía de la producción, ¿qué tal? Primeramente cómo está la producción. La producción está más o menos, pero los precios están, están decayendo para en vez de subir, va bajando. Ahorita todo ha estado caro, los líquidos. Hay ah, bastante. Consumo. ¿Cuánto se invierte por hectárea de sandía? Se invierte bastante, más o menos unos mil dólares por hectárea. Por hectárea, fuera de semillas y todo, todo ese sí, año. Sí. ¿En qué tiempo se, se alcanza ya la producción? Un mes más o menos, pero está, está bajo. ¿Tres pero, meses? Sí, tres, tres meses. Tres pero meses los, de producción. Pero los precios están, están decayendo, en vez de subir, va lo otro va a que subir. Vienen, ellos... ¿Vienen a comprar y, y no quieren pagar lo que No, los camiones bajan, dicen que no, yo no le compro y se tiran para atrás. Ya. Si quiere, a tanto, ¿no? A tanto, ¿no? si quiere. Y uno como ¿Usted quiere que, salir? Tiene cogido, tiene así, pero tiene que vender porque se le daña. El... Por ejemplo, esta sandía que usted cogió acá, ¿cuánto tiempo puede permanecer así como está? y lo máximo cuatro días, tres días, porque si no se pone amarilla y ya se comienza a dañar. Ah, empieza a dañarse. Sí. Tiene que salir el producto. Sí, tiene que salir, por eso los comerciantes se, se, se, se, se, lo se aprovechan de uno, porque sí. uno tiene que vender, sea como sea. ¿El año pasado sembró? Sí, el año pasado. Por ejemplo, esta sandía al comercio, cuando vienen aquí al mayorista, ¿cómo sale una sandía de esta? Este aquí está saliendo ahorita a 20 ¿Para el comercio? Sí. ¿Para el comercio? Sí. ¿Y ya ellos los venden a $2? Sí. En y el ellos mercado. ganan más que uno. Más que el que el producto. ¿Siempre pasa eso? Siempre, uh, todos los años. Se ¿Y este año que, usted sembró con la esperanza de...? Con la esperanza de uno invertir y sacar y salir adelante un poquito, pero no se va a poder... Avancemos acá. Bueno, estamos acá con un, uno, un segundo por acá, eh, viendo el tema, ¿no? Por ejemplo, hemos aquí vemos el cultivo básicamente de la sandía, ¿no? Ahí está la sandía en medio de la producción. En este, tema, en este tema de aquí, usted recién ha empezado a cosechar? Sí, recién, el primer corte ayer hicimos, primera cosecha. Ah, son las primeras cosechas, sí, ¿no? Primera cosecha. ¿Cuántas cosechas hacen generalmente para realmente.? Cuando ya? la producción está buena, son tres cosechadas. Cuando ¿Tres? La, pro, la producción está buena. Pero está, no le digo que no está ni bueno ni malo, pero está normal, pero el precio está, no, lo, no lo está acompañando. Todo ha estado caro, insumo. ¿Usted sembró cuánto? ¿Dos hectáreas? Sí dos hectáreas aquí hay nueve hectáreas nueve hectáreas sí aquí, aquí wow. más o menos no le digo que se gastan más o menos no, dos mil hectáreas porque con todo ya con personal y todo ya en tiene subos, gente contratada a todo no claro porque sí permanecen cinco trabajadores diarios cinco no desde que sembró empezó sí sí y darle la vuelta y darle alimentarla la, procesarla cuidarla, cuidarla fertilizarla la, y ahora qué es la cosecha el, el riego todo tiene sistema de riego todo claro, se gasta bueno Uf. bueno en este tema eh, bueno a usted tiene los contactos la gente que viene a comprar sí los, los comerciantes sí me llaman sí pero tengo bastante contacto con los comerciantes pero se han, se han tirado para atrás en los precios ya por el, ellos dicen que es por el paro no sé se justifican ¿se por, por el, el paro que no, no les salen los bastante? comerciantes de dónde son de qué ciudades vienen vienen de la sierra Santo Domingo de allá bien. que vienen pero y se son, justifican, ¿no? Se justifican, que por el paro. Pero ellos traen la legumbre cara, mire, solamente lo de uno es que va. No la hacen valer el producto. Sí. Pero bueno, ellos, todo eso. ¿algún pedido al gobierno que en este momento nos está viendo? Claro, que los ayude para nosotros, todos los agricultores, sandieros que... Así como ha estado caro todo, pues... Que los ayude con los precios que dejen, que haga el arreglo ya con los indígenas, el paro, y... Y mejore todo, Y ¿no? mejore todo. A nosotros los agricultores lo está afectando bastante, el padre. Ok, ¿y su nombre me dijo nuevamente? Neri quijije Neri. Neri Kijiji, sí, ¿no? sí, Bueno, un nombre particular, sí, ¿no? muy, sí, particular ¿no? muy peculiar el sí, nombre de sí. Neri. Nosotros somos de Manaví, de Tosau. Oh, de Tosau? Sí, Manaví, Tosau. Por eso el nombre ya le sí, tenían nombres sí, sí, bastante sí. representativos Na, nombre de Argentina, Neri Pompío, la arquera allá. Ah, de allá viene el nombre, ok. ¿Y usted ya es mocacheño o...? No, nosotros venimos por temporada aquí. Ah, usted viene por temporada. Sí. ¿Usted alquila esta terrenos? Aquí alquilamos. ¿Usted alquila? Sí, no ve como vivimos en Chocita de... de plástico. Ahí va a sufrir. Venimos tres meses aquí, cuatro meses. Oh, usted viene... En... vea, tenemos una hermosa caída, ¿no? Ahí se ve la sandía, una hermosa toma. Bueno, entonces ustedes son manabas sí, Y vienen justamente por temporada. Por temporada, trabajar para acá, pues. A ver cómo uno pues, se gana. Y acá son buenas tierras. Sí, son buenas para cultivar sandías. Me mejor que la de Manaví, de pronto. Mejor. Es que allá no hay agua. El tema es la escasez. El ¿sí? agua, el reguío. Aquí hay agua y uno riega. Y las tierras son muy fértiles. Y sí, son, son buenas. Gracias a nuestro amigo Oye. Nelly, ¿no? un, una, un una, placer. Un, un placer, ya. Una, una, un detalle más. Una hectárea, ¿cuántas sandías llegas a ser producir? En hectárea adentran 4.000 plantas. 4.000 plantas. Sí, 4.000 plantas. A veces botan 3.000 sandillitas, sí, porque toda mata no, no produce. De las 4.000 producirán unas 2.000, 2.500. Todas no, no, no lo producen no todo. Producen, no produce, porque a les cae caipete, una se muere. ¿Y cómo Entonces, estaba la plaga este año? La plaga ha estado bien, pero por ahí la estamos controlando. Sí ha habido harta quemazón este año. El frío. ¿Y este sí. frío que hubo últimamente lo ha afectado? Claro, sí. Mire cómo se puso un poco amarilla la planta. Se afectó bastante. Ok, muy bien. Sandías, ¿de qué precio tiene usted para...? Bueno, promociones. La gente nos está viendo promociones. ¿Cuáles son los precios que usted maneja acá? Y los precios hay de todo... Del alcance del bolsillo de uno. De un dólar para arriba, de 50 centavos. Oh, o sea, okay. 2 dólares, 3 dólares, según la, la pesa, porque esto va pesado con más ¿no? Sí, va pesado ¿La más, más grande cuánto pesa? La más grande, esas son... tres como libras casi Oh, wow, ese es sumamente sí, grande Sí, esos ya son el que le dicen ya Wow, ¿y se si si ha llegado a producir ese tamaño? Sí, en el otro corte sale Ah, que sí, este, se. Primero... El primero más sale la pequeña, la patera, eso todo es patera Ya la otra de acá, la rama, mire que ya sale más grande, mire Oh ya, perfecto. Gracias, sí. don Neri, ¿verdad? Sí. Muchas ha gracias. Sido un placer el dialogar con usted. Muy bien, listo. Bueno, bien. estamos acá, familia Manavita, que viene desde tres, cuatro meses, ellos sean acá y viven de esta forma porque ellos tienen el arte, no saben, saben cultivar el la sandía, ellos tienen el arte, son de. Tosagua, sí conocemos Tosagua, sí. ¿no? Sí. Y esta es la producción de sandía. Vamos a mostrarle un poco en primer plano cómo está la sandía y esta es la que sale. Eh, sumamente grande ustedes pueden ver la sandía como, como sale aquí amigos eh, internautas seguidores del día para ver mostrarles un poco esto es en el cantón mocache recinto el pantano entrando por puente el taco para ubicarnos un poco mejor ustedes pueden ver aquí la linda sandía no esta sandía que que surge no que tiene un sistema de riego. Que ustedes pueden ver aquí el sistema de riego. Y estas son las primeras producciones de sandía. Y ustedes pueden ver aquí un poco. Cómo está aquí no la, el árbol. La, la, bueno, la, la matita. La planta. Cómo eh, ha producido ya sandía. Ha producido sandía. Y, y bueno, ya empezó las primeras cosechas. Los precios están eh, bastante malos. Dado que el paro también ha perjudicado a los productores de, de la sandía, dado que no hay movilidad suficiente en todo el Ecuador, y esto pues pasa factura a los, a los amigos que producen la sandía. Amigos, seguidores del día, un poco de historia contándoles también, todo esto son nueve hectáreas de sandía, son tierras alquiladas, y bueno, ellos también vienen, esta es la, la cosecha del año, esta es la cosecha del año que ustedes pueden ver, que podemos decir la cosecha del año. Es decir, para ellos trabajan cuatro meses, así como ustedes, como ustedes los ven. Ellos trabajan y viven en estas pequeñas cabañitas, en estas ramaditas tapadas por plástico. Ellos hacen campamento acá y inmediatamente pues ellos van y permanecen en este lugar hasta que se termine la cosecha. Luego ellos regresan, regresan a sus lugares natales, a su residencia que es en el cantón Tozagua, provincia de Manaví. Nuevamente le damos un primer plano, le damos un primer plano pues a las sandías, ¿no? Bonita la sandía, gran producción. Nosotros a ver si nos hace una agarra una de una grande. Vea qué linda sandía, la producción de sandía en el Cantón Mocache. Y bueno, es producida ¿no? por familias manavitas, ellos conocen el arte. Aquí están, aquí está Don Don Neri. Don Neri, no, él es Manaba, por eso tiene ese nombre Neri. Nos muestra la sandía. Esa sandía, por ejemplo, ¿de cuántas libras es? Esta es. es la romana. ¡Tali! Bueno, se llevaron la romana. Bueno, esto es la experiencia. Esta es la experiencia, amigos, que nosotros también les mostramos desde el Cantón Mocache, provincia de los Ríos. Si usted quiere venir a comprar sandías, ingresa por Mocache, Puente del Taco, coge la vía Agua Fría y avanza en la entrada de Agua Fría, camina, bueno, avanza, rueda un kilómetro más de ahí ya están las... las eh, la señalética donde producen la sandía, usted a los vecinos les puede preguntar ¿Dónde están los sembríos de sandía? Y ellos básicamente le van a dirigir acá La sandía aquí se distribuye para todo el país Los precios ahora están bastante bajos Acá acá nuestra amiga es una colonna también de acá ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está la sandía? Yo me voy a hablar a mí. Está muy buena. La sandía está muy buena Dulce, muy dulce Está bien dulce Queda aquí en el sector, en el recinto los pantanos. Muy bueno, y nuestros amigos son manabas, ¿no? ¿Qué, claro, tal, qué sí. tal se han portado nuestros amigos? No, no, no, no. Muy bueno, está aquí bien, todo llevado, todo se llevan bien con nosotros y es así. Somos buenos vecinos. Buenos vecinos, claro. ¿no? Bueno, y vienen acá y generan mano de obra también, fuentes de trabajo. Claro. Y utilizan sistema de riego, todo, ¿no? Todo, todo utilizan. Muy bien, aquí, aquí, aquí, su nombre, su nombre? Yadira Terán. Doña Yadira tiene una rica sandía, a ver, le vamos a dar un primer plano. Yo le voy a dar, a ver, no me tome. A usted me va a brindar un pedazo, a ver, bueno, vamos a, vamos a servirnos este pedazo, a ver, ahí está, oh ya, muchas gracias, ahí está, un primer plano, un primer plano que le damos a esta rica sandía al fondo, dejamos ver con nuestro amigo Neri también acá con la producción de sandía. Está sumamente dulce. Hemos probado un bocado de la rica sandía. Esta variedad, ¿qué variedad es? Es la esmeralda, la esmeralda, esmeralda. Muy dulce, ¿no? Buena, buena tierra, buena tierra. Buena producción. Buena agua, buena tierra, buena semilla para poder venir a disfrutar, ¿no? Amigos seguidores del día, muchas gracias por. Por acompañarnos en este en este diálogo, ¿no? Y hacemos también la invitación. Número telefónico para que lo contacten: 0986 12 47 16. Cualquier pedido, venga nomás. Al mayor y menor. Al por mayor y menor. Bueno, nuestro amigo Neri ya dio el su contacto. Así que ustedes pueden venir a disfrutar, incluso venir en familia, ¿no? Claro, en familia, que es lo mejor. Lo mejor y poder disfrutar de la rica sandía. Gracias amigos seguidores al día, muchas gracias. Dejamos esta panorámica de cultivos de sandía en el Cantón Mucache, producido por familias manabitas y que ahora pues el precio ha caído básicamente por el paro, ¿no? Por el paro en el Ecuador y esto perjudica también las expectativas de los productores. Muchas gracias, gracias por ser parte de nuestra comunidad lectora, muchas gracias, hasta pronto.